Hola chicas y chicos, en este ejercicio vamos a resolver la transformada de la sección que produce un plano en un cono de revolución. ¿A qué le llamamos transformada de la sección? Pues consiste en estirar esa sección sobre un plano. Eh, este plano proyectante, por ejemplo, que tenemos aquí, que está cortando a este cono de revolución produce una sección que tiene forma de... es una curva cerrada con forma de elipse, pues lo que vamos a hacer es desarrollar esa curva, abrirla y desarrollarla, estirarla sobre el desarrollo del cono. Vamos a... vamos a resolver aquí la transformada de la sección entonces de este cono de, de revolución. Lo primero que tendríamos que hacer, que aquí ya está dibujado, es desarrollar el cono de revolución. Aquí ya nos saltamos ese paso, el desarrollo ya está hecho. Y lo siguiente que tengo que hacer es dibujar esa elipse estirada, desarrollada, sobre, sobre el sector circular. Nos va a quedar aquí una curva abierta. ¿Cómo vamos a trazar esa curva? Pues vamos a ir hallando varios puntos y luego los vamos a unir a mano alzada. Vamos a hallar primero la sección que produce el plano en el cono. Para hallar la sección que produce el plano en un cono, lo que se hace es mm, trazar unas cuantas generatrices del cono e ir hallando la sección que produce el plano en cada una de las generatrices para hacer las generatrices lo más cómodo suele ser dividir la proyección horizontal, la base en partes iguales en principio como mínimo en ocho partes iguales de esta forma dividimos en ocho partes iguales y lo que estamos obteniendo son generatrices en proyección horizontal. Vamos ahora a hallar la proyección vertical de esas generatrices. Vamos subiendo cada uno de los puntos A, B, C, etcétera, hasta la línea de tierra. Los unimos con V y eso nos da las proyecciones verticales de las generatrices. Ahora, como el plano es proyectante vertical, vemos aquí la sección que produce en el cono y vamos viendo la intersección del plano con cada una de esas generatrices en proyección vertical. Cada una de esas intersecciones la bajamos a proyección horizontal y obtenemos eh, tenemos que ir buscando cada generatriz. Por ejemplo, la VA, eh, el punto de intersección es el punto 1, 1 segundo, lo bajo en vertical hasta la proyección horizontal de VA. Pues aquí, en este punto, tengo la proyección horizontal de 1. Eso lo tengo que ir haciendo con cada una de las ocho generatrices. Ir bajando desde la que le toca, desde la VB, busco la VB aquí. Y obtengo el segundo punto, con eso obtengo ocho puntos abajo que uno a mano alzada con una con una curva cerrada que tiene forma de elipse arriba eh, como el plano es proyectante, la sección tiene forma de segmento recto. Ya tengo hallada la sección que produce el plano en el, en el cono. Ahora voy a hallar el desarrollo de esa sección aquí sobre el desarrollo del cono es decir lo que se llama la transformada de la sección voy a mm, representar primero esas ocho generatrices que habíamos trazado aquí en predicción horizontal las voy a trazar sobre el desarrollo y eso lo hago de una forma muy sencilla simplemente dividiendo en ocho partes iguales este sector hago la bisectriz, luego hago la bisectriz de esa bisectriz y me queda cuatro partes y luego subdivido otra vez en, en dos cada una de esas bisectrices y me queda un total de ocho divisiones de esta manera tengo el sector circular dividido en ocho partes iguales que se corresponden con esas generatrices que tenía aquí dibujadas eh, les voy a poner letras para, para para no perderme empiezo con la A y termino con la A porque esta generatriz de aquí cuando si esto fuese lo, fuese un recortable y lo fuésemos a pegar, pegaríamos este lado VA con este otro VA, por lo tanto, siempre la del principio y, la, y el final se repite y el resto las voy poniendo en el mismo orden que están aquí. A B C D e, en sentido antihorario, pues aquí lo mismo, B C D e, en sentido antihorario. Aquí tengo todas las generatrices. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, pues tengo que hallar en verdadera magnitud el ir marcando en cada generatriz el punto donde corta el plano a esa generatriz tengo que medir las verdaderas magnitudes ¿Cómo las voy a medir pues tengo que dibujar cada una de estas generatrices en verdadera magnitud eh, recordamos que aquí en esta proyección vertical solamente veo en verdadera magnitud las dos generatrices del exterior las demás las estoy viendo un poco más cortas de lo que en realidad son voy a hacer el dibujo lo vamos a sacar un poco a la izquierda para, para mayor claridad aunque no haría falta lo que vamos a hacer es eh, girar aunque no voy a hacer el proceso completo pero estaríamos haciendo el giro de cada una de las generatrices alrededor del eje que, vertical que pasa por el vértice giraríamos las generatrices hasta ponerlas paralelas a la línea de tierra y arriba las veríamos todas en verdadera magnitud vale yo saco aquí una paralela con la misma medida que la, que la verdadera magnitud de la generatriz. La saco hacia la izquierda simplemente, como digo, por un poco de, de tener mayor limpieza en el dibujo y más claridad. Pero realmente lo podríamos hacer el dibujo aquí mismo, sobre esta generatriz de la izquierda. Bueno, pues si yo tengo aquí este segmento VA, que sería esta primera generatriz que voy a coger, la VA que tengo aquí, V segunda a segunda, en verdadera magnitud, es este segmento. Vale, porque lo que hago es girarla, girar la VA con, con centro en, en este eje, hasta colocarla aquí en posición paralela a la línea de tierra, y arriba la tengo aquí situada, pero repito que la saco hacia la izquierda. Bueno, pues si ahora trazo una horizontal por 1 por segunda, que era el punto que donde cortaba el plano a esa generatriz, trazo una paralela a la línea de tierra, lo que obtengo aquí, este segmento V1, es la verdadera magnitud, de este segmento V segunda, 1 segunda que tengo aquí dibujado en proyección vertical. Pero aquí yo estoy viendo en verdadera magnitud. Y ahora lo siguiente que hago es me cojo esta distancia V1 y la llevo aquí sobre la generatriz VA en verdadera magnitud. Cojo esta distancia V1 y la llevamos aquí, V1. También la llevo por aquí abajo porque esta generatriz VA es doble, la llevo dos veces. Pues ahí tengo marcado mi primer punto por el que va a pasar la transformada, el punto 1 que sería aquí, en posición horizontal, sería este punto de aquí, en posición vertical es este. Ahora tengo que hacer lo mismo para todas las generatrices, pero eh, ya voy a aprovechar este, este segmento que tengo aquí dibujado porque me va a servir como, como generatriz en verdadera magnitud, ya que todas miden lo mismo. Realmente lo que tenemos que hacer ahora es trazar paralelas a la línea de tierra, o sea, horizontales, por cada uno de los puntos donde el plano corta a las generatrices. Voy trazando paralelas, me las llevo hacia la izquierda, y ahí obtengo los puntos que se llamaría 2, 3, 4, 5, hasta 8, y luego mido desde V cuánto miden y me los llevo hacia, a la derecha al otro dibujo. Entonces trazamos esas todas esas líneas horizontales que pasan por cada uno de los puntos de intersección, esas distancias las mido desde V hasta cada uno de estos puntos y las voy llevando sobre la generatriz que le toca. Buscaré, por ejemplo, aquí, esta será la VB, esta de aquí arriba. Me lo llevo hacia la izquierda, este será el punto 2, pues esta distancia v, V2 la llevo aquí sobre la generatriz VB y este sería el punto 2. Y así con cada uno de los puntos. Fijaros que ya tenemos ahora una serie de puntos que se corresponden con la elipse aquí estirada, es decir, la transformada, que ahora solamente el único paso que nos queda es trazar a mano alzada una curva, una curva que es la transformada de la sección que nos están pidiendo. Como veis es la curva que forma la elipse, pero estirada, desarrollada, dibujada sobre el desarrollo del cono, en este caso cono de revolución.